Saludos a todos los que nos seguís, muchas gracias por acompañarnos. Eh, esta sesión eh, la estamos haciendo virtualmente desde la plataforma Dago de la Universidad de Sevilla y vaya a tener la oportunidad de participar a través del chat y levantando la mano. Pero inicialmente lo vamos a organizar de manera que vamos a dar la palabra a los participantes que ahora voy a presentar ¿no? y que nos van a ayudar a clarificar este debate. ¿no? Estamos asistiendo a un boom de las renovables. Hemos pasado por un parón, hemos pasado por un frenazo que nos ha hecho perder unos años que no vamos a recuperar. Y que nos iba a decir a los que hemos estado defendiendo el modelo de los durante todos estos años que ahora vamos a ver poniendo en cuestión una burbuja que se está produciendo en nuestro territorio, de parte sin ningún orden territorial y que a mí, que soy urbanista y voy a producir desde ahí, eh, desde la sensibilidad por el territorio, por la población del territorio, me preocupa que eh, todo valga ¿no? y que esto me recuerda un poco lo que ha ocurrido con la burbuja inmobiliaria. ¿eh? Salvando las distancias creo que tiene elementos en común. ¿no? El todo es todo construible en España, y se produjo durante la liberalización del mercado del suelo, que dio lugar a la burbuja inmobiliaria y las consecuencias de su estallido, todas las conocemos. ¿no? pues tiene bastante en común, con todo vale, con tal de ir corriendo hacia las nubles, que tenemos que ir, y es verdad, con mucha prisa al cambio de modelo energético, pero eso no puede ser en contra de la lógica del territorio, desordenando el territorio, entrando en conflicto con otros recursos locales que vamos a necesitar también, por la transición no solo energética, es una transición ecosocial mucho más completa. Para hablar de todo esto, tenemos invitado a José Manuel Castillo, profesor de Ecología de la Universidad de Sevilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Rosario Alcantarilla, de la Asociación MUTI, arquitecta, técnica de la Escuela de Autonomía Social. Buenas tardes. Buenas. Tenemos también a Luis Borono, portavoz de Aliente, que es una plataforma ciudadana en defensa del territorio y que está pidiendo una moratoria sobre esta, esta burbuja a la que estamos asistiendo que luego nos explicará las razones de por qué y qué actividades tenemos organizadas. Eh, esperamos también que se incorpore pronto eh, Marisa Casal, de la asociación Valle Natural del Río eh, Grande, de Málaga. Y tenemos también a Marta Gordón, de gerente de, eh, de, eh, de Jóvenes por el Futuro, que es una activista de la Cámara de Proyección Nacional. ¿no? Y que nos va a poner el contrapunto del activismo climático con una visión diferente de cómo puede ser la transición energética. Bien, sin más, Jesús eh, tiene la palabra... ¿no? Y para centrar un poco el tema que vamos a discutir. Muy bien, pues muy buenas tardes y muchas gracias a las compañeras del CRAI por haberme invitado a este debate. Cuando pensaba sobre, sobre este debate de megaparques solares, me venían a la mente dos orientaciones, una más técnica sobre los impactos socioambientales de estos proyectos y otra más científica desde la ecología social y política respecto a qué modelo energético queremos y hacia dónde vamos y, y cómo podemos hacerlo los impactos socioambientales aterrizando un poco pero muy rápidamente porque creo que es más interesante después el debate de los impactos socioambientales de estos megaparques solares son muchos ¿no? por ejemplo la fragmentación del territorio estos megaparques solares por supuesto están vallados entre otras cosas para evitar por ejemplo los robos y además conllevan también muchas veces un cableado ¿no? eso provoca una fragmentación del territorio de manera que la fauna no se puede mover libremente y la misma fragmentación que, por ejemplo, provocan las autopistas o las líneas de aves eso por un lado. Por otro lado, tenemos un impacto paisajístico, el encontrarse hay algunos parques cerca de aquí, yendo, por ejemplo, hace poco, yendo a Mérida, ahí en la parte de, de Guillena, es, es impactante, ¿no? Cómo cambia el, el, la forma en la que una percibe el territorio, ¿no? Ya lo habíamos visto antes, por ejemplo, con los aerogeneradores o con las torres de de repetidores de móviles, bueno, pero en las torres de repetidores móviles llega uno a un pueblo donde hay una torre de esta y te rompe totalmente el paisaje del pueblo. Pero es un medio urbano, pero esto es un medio del medio rural, ¿no? Los grandes parques. También yo creo que la percepción que tenemos del, del paisaje, cada una tiene una percepción diferente. A uno le puede dar buen rollo a los generadores y no molesta verlo, que no le rompa mucho el paisaje y. Bueno, y las placas solares están ahí, desde luego cambian totalmente el paisaje tienen un impacto paisajístico, también se cambian los usos del suelo se cambian por ejemplo usos agrícolas, usos ganaderos algunas veces creo que menos usos forestales y cambian algunas veces usos tradicionales y habría que ver el empleo que se destruye para el empleo que se crea un debate muy interesante, ¿no? unido a todos estos usos del medio rural por otro lado Impactos directos e indirectos en la biodiversidad. Todo esto, claro, se analiza cuando se hacen estudios de impacto ambiental de estos proyectos, pero muchas veces las medidas correctoras y las medidas compensatorias, si se llevan a cabo, no compensan, no, no corrigen totalmente los impactos. Entonces, tenemos también impactos en la biodiversidad. Tenemos el consumo de agua, importante, muy importante en Andalucía. Para limpiar los paneles solares hace falta al menos 0,3 litros por metro cuadrado. Y yo creo que en Andalucía vamos al colapso hídrico en las próximas décadas. Podría hablar mucho sobre esto, de cómo se están abriendo pozos legales e ilegales en las dehesas de la Sierra Norte de Sevilla... Y, bueno, eso unido al hondo de la fitófora y al cambio climático, está secando las encinas El tema del agua, muy importante. Después también están los impactos de las minas, ¿eh? donde, claro, todos los elementos que van a formar parte del parque solar, los metales, los polisilicatos, todo esto sale de algún sitio. Entonces hay unas minas y un transporte de todos esos elementos que tiene, a, a su vez, asociar impactos socioambientales. Por otro lado, está la tema de combustibles fósiles, y de biomasa para generar todo esto. Porque claro, hablamos de energía renovable, pero yo de energía renovable lo pondría entre comillas, porque para construir, instalar y mantener los dispositivos de energía renovable hacen falta combustibles fósiles. Para una tonelada de sílice metalúrgico, de este polisilicato, de curando el sílice que se hace a altas temperaturas para llegar a tener un panel solar, se quema. 1,4 toneladas de carbón y 2,5 toneladas de biomasa. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de combustibles fósiles invertido en estas energías renovables, entre comillas. Combustibles fósiles que al quemarse desprenden gases de efecto invernadero. Mm, todo esto son los mayores impactos, hay otros. ¿eh? Entonces, mm, en este contexto estamos haciendo una transición que se la gente le llama transición energética, muy lenta y que llega tarde desde mi punto de vista y que se está dando, no en el vacío, la transición energética se está dando en un sistema socioeconómico muy concreto que es el capitalismo, que está basado en un crecimiento continuo y acelerado. En un planeta con unos límites biofísicos definidos, de manera que no se puede crecer de manera continua y acelerada en un planeta con unos límites, porque eso sería... Un cáncer, ¿no? El capitalismo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un análisis ecológico, funciona como un cáncer para el planeta. Entonces, mmm, las energías renovables en esta transición energética, en este marco del capitalismo, no están hasta ahora reemplazando a la quema de combustibles fósiles, sino que se están sumando. Bueno, se ha dejado de quemar algo de carbón, pero fundamentalmente el consumo energético está aumentando y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto nos lleva de cabeza a un cambio climático brusco si no reaccionamos ya, ya nada, de manera muy contundente. Y además estamos en un momento en el que ya vemos mm, algunas pistas, ...de agotamiento del petróleo y del gas barato en Europa. Y estamos, se mezcla con efectos de la pandemia, se mezcla con efectos del Brexit, pero estamos viendo algunas cosas de desabastecimiento en las gasolineras en el Reino Unido, de cómo aumentan los precios de traer las mercancías desde China, de cómo sube el precio del gas y de la electricidad en el Estado español... Al mismo tiempo, esta carestía energética pues se le suma una escasez cada vez mayor de materiales clave para el desarrollo, la electrificación del sistema, como pueden ser las tierras raras y los semiconductores, es decir, estamos en un contexto de emergencia climática y aquí está Marta de Freide for Future que sabe mucho más que yo de esto y de emergencia energética o sea emergencia climática y emergencia energética que están estrechamente relacionadas porque, claro, estamos en una emergencia energética porque se están acabando los combustibles, el carbón no, pero el petróleo y el gas barato en algunas zonas del planeta y estamos en una emergencia climática porque hemos quemado esos combustibles fósiles. Entonces, tenemos que reaccionar de manera, como decía antes, acelerada y drástica y tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 60% en 2030 y un 100% en 2050 siguiendo las recomendaciones de los expertos reunidos en el panel intergubernamental para el cambio climático. Entonces, en este contexto de emergencia climática y energética, yo creo que no necesitamos, desde mi análisis científico, una transición energética. Necesitamos una revolución energética. Necesitamos una revolución energética que cambie de raíz. El sistema energético que tenemos, por ejemplo, que vaya un sistema energético mucho más local. Un sistema energético, porque claro, en el transporte de la energía de estos grandes parques fotovoltaicos, a, por ejemplo, de aquí a Alemania o a Francia o donde sea, en ese transporte de energía se pierde mucha energía por rozamiento que se disipa en forma de calor. Entonces, necesitamos un sistema energético local que aproveche la biomasa. Nuestros abuelos sabían mucho de aprovechar la biomasa. Que aproveche en las zonas costeras la energía mareomotriz. También nuestros abuelos, y ahora tenemos muchos avances tecnológicos, no tenemos que volver al tiempo de nuestros abuelos. Que aproveche la energía eólica a nivel local con pequeños molinos, Que aproveche la energía termosolar, por supuesto, para calentar agua y otros líquidos. Además de todo este sistema mucho más local, por, porque lo tenemos que hacer por necesidad, y no, no nos queda otra, aunque no quedamos, ¿eh? porque eso también es un debate, de si esto es, lo podemos elegir o es, que es, es, es a lo que nos conduce el agotamiento de los combustibles fósiles. Además necesitamos mayor eficiencia energética, pero mayor eficiencia energética sin efecto rebotes. Porque en el capitalismo, cuando hay una mayor eficiencia energética, ¿qué pasa? Que los coches ahora contaminan menos que hace 30 años, pero es que hay muchos más coches porque al coche consumir menos petróleo se vuelve mucho más atractivo y entonces la gente compra más coches y además la gente conduce más tiempo. De manera que ese efecto rebote conlleva a que se pierda entre un 30 y un 50% de lo que se ahorra con la eficiencia energética. Y si además el avance tecnológico se da en un dispositivo clave, como por ejemplo un coche, que fomenta toda una cadena económica, pues entonces algunas veces el efecto rebote conlleva que se supere el ahorro con la eficiencia energética. Necesitamos eficiencia energética sin efectos revolucionario. Y además necesitamos reducir, y se habla mucho de decrecimiento, el consumo energético. Entonces, esta, esta revolución energética, que hay que hacerla ya, porque hay que hacerla en la próxima década, por lo que decía antes, por la emergencia climática y energética, pues necesitamos llevarla a cabo esta revolución energética en un decrecimiento planificado en los países enriquecidos, planificado democráticamente, supongo que aquí estamos todas de acuerdo y a su, a su vez creo que conllevaría una reorganización social si con el nacimiento del capitalismo y la revolución industrial conllevó todavía conlleva en algunas zonas que la población se concentre en grandes ciudades si tenemos que ir a sistemas energéticos más locales tenemos que reorganizarnos en el medio rural. Posiblemente no podamos vivir tanta gente concentrada en núcleos urbanos. Mi hipótesis es que todo esto no se puede hacer en el marco del capitalismo. Que necesitamos... El capitalismo no es nada eficiente. El capitalismo, basado en los mercados y en la competencia, desperdicia muchísimos recursos y muchísima energía, y además no planifica. De manera que necesitamos superar este sistema socioeconómico para realmente parar el cambio climático a tiempo, desarrollar esta revolución energética y hacerlo sin, sin entrar, porque nos estamos jugando mucho, en un colapso civilizatorio. Y lo dejo ahí con el colapso civilizatorio, desde los parques solares al colapso civilizatorio, pero creo que está bien ir de lo local a lo global y ver que no es ninguna tontería lo que estamos hablando hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por ese encuadre inicial. Y bueno, a continuación, para bajar de lo global, trabajar, pues, a la local, pues, vamos a pedir a Rosario que nos cuente cómo se ve la transición energética desde el medio rural con los recursos del territorio. Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con esta experiencia de escala pequeña de tiempo largo. Eh, yo soy socia de de una asociación comarcal que habitina a personas de distintos pueblos de la sierra de la sierra y de arroz de parte de la sierra del sur de, de Sevilla. Y en 2019, en octubre de 2019, eh, empezamos a barajar la idea de crear una comunidad energética en uno de los pueblos que teníamos asociados y que había como una pequeña masa crítica, porque realmente es pequeñita de personas interesadas por iniciar un proceso de transición ecosocial dentro del municipio. Ya me interesaba mucho el tema de, de la vulnerabilidad del usuario frente a las eléctricas, llevamos trabajando tiempo el tema de factura y de, de, de pedagogía energética, tanto con adultos como con niños, como con niños. y eh, llevamos dos años con un proceso que se aleja mucho de lo que estamos viendo, que es el desarrollo de los megaparques solares en, en nuestra comunidad autónoma. Eh, un proyecto de escala muy pequeña. También nosotros tenemos la suerte de estar en un entorno muy protegido es el de la maragunta que, que está asolando parte de Andalucía porque es un parque natural, una zona con una orografía que, que protege por la escasa posibilidad y la baja rentabilidad de ciertas instalaciones. Y nuestro planteamiento era el de iniciar. A, instalaciones en, en cubiertas de edificios municipales. Porque aunque, aunque no teníamos el impacto de los megaparques, si notábamos, por ejemplo, la sensibilidad de algunos vecinos de alguna, o de algunas piezas claves del, del municipio, que veían también el impacto de, ese, de esa instalación, a no ser de pequeña escala, el impacto de esa instalación y que además a nosotros nos preocupaba también, por ejemplo, a nivel de, de pueblo, que no instalación de megaparques, pero sí de mucho otro consumo individual. Empresas que debieran auspiciar por los fondos y las subvenciones a colocar a 10 cimientos, placas de en las cubiertas de todo el mundo, como había pasado con la, con la técnica. por ejemplo. Aquí lo planteamos también como estrategia de planificación de esas cubiertas y de un uso más sostenible de la energía al ser a un consumo compartido. Durante el proceso, como hemos encontrado, desde problemas con la pandemia, el cómo nos ha paralizado los procesos comunitarios, porque al final más que un proceso energético es un proceso comunitario y de restitución de, de relaciones para esa transición ecosocial, que es lo que, que, es lo que necesitamos. Nosotros lo, lo denominamos proyecto de retroinnovación porque parte de lo que queremos es tirar eso de identidades, de uso, de cultura energética locales existente, de formas de relacionarse comunitarias que se están perdiendo y que pueden ser aplicables a procesos de transición energética y volcarlas en, en nuestro proyecto. Hemos tenido problemas también a la hora de, de, de que se implique las autoridades locales. Nosotros entendemos que en proyectos de esta escala y en un municipio le da mucha credibilidad a un proyecto, más allá de que lo lance una asociación de vecinos del, del propio pueblo. Y hay mucha resistencia por desconocimiento, ya no, ya no es por, por falta de, de sensibilidad en muchos casos o porque no vean el proyecto, sino porque asusta el asusta de cómo se gestiona burocráticamente toda la historia, el cómo es el secretario de cómo se secretarios secretaria por el problema poner no hay estipulados no procedimientos ni jurídicos ni administrativos cómo hacer, por ejemplo, una sesión de cubierta que nos estamos demandando nosotros para una de las instalaciones. Y todo eso complejiza un poco el... el el proceso de, de comunidad. Nosotros también tenemos eso, la incertidumbre de la falta de transposición de las la directivas y lo que hace ahora mismo a la hora de colocar al usuario en el centro del, del modelo genético y poder ejercer un, un papel más activo. Eso está paralizando un proyecto, la participación de ciertas personas en el, en el proyecto por esa, por esa incertidumbre que los problemas más, los beneficios, nosotros lo vemos como una oportunidad enorme, más allá de eso del autoconsumo fotovoltaico que lo que se está basando todas las comunidades la energéticas. Lo comentaba él, eso, el uso de la biomasa, eh, nosotros somos una zona de dehesa con mucha gestión de la masa forestal, que actualmente se sigue usando, como Cisco o como picón, incorporando un proceso un poco <risa> más elaborado, puede generar redes de calor de en el pueblo o cosas que estimiten el uso y siga manteniendo, ese el que se salir usando esa local que no requiere todo ese gasto de transporte y otros gastos energéticos añadidos en de la de las mías de, la, de, la, de desarrollo de nuestro proyecto, pero va también mucho más allá, más allá a, a crear sistemas territorializados de alimentación. El cómo la energía, tener conciencia de que la energía, eh, que se está con todos los ámbitos de la vida y que hasta hace no mucho, muchas de las señoras de 75 y 80 años que teníamos en el público participar de la comunidad lo tenían muy claro y tenían muy claro eso como cuáles eran los recursos ecosistémicos y, la, y, y las, los recursos energéticos que había en su municipio y cuáles eran las necesidades reales porque además las controlaban muy bien porque todas atravesaban y les pasaban por sus propios cuerpos. Ellas tenían que ir a lavar el río, ellas tenían que ir a recoger el agua, los marinos tenían que ir a lavar y compensar la carga de leña, con lo cual hacían un uso muy optimizado de los recursos energéticos, a lo que realmente a la necesidad, porque le suponía eso no era la sencilla de encender un botón o de darle a un click a algo recuperar. Todo eso es parte también del proceso comunitario que creo que deberían tener iniciativas como las comunidades de... energéticas, que van lentos, son procesos que son demasiado lentos para la situación en la que nos encontramos actualmente. Eh, yo pertenezco también, además de, de ser impulsora de esta iniciativa, eh, estoy colaborando con la Escuela Andaluza de Economía Social porque la idea es generar un marco de, de colaboración y de formación para el desarrollo de iniciativas de este tipo porque al final estamos viendo que hay muchísimas iniciativas que se las venden familiarizadas con un llamado en mano por parte de empresas directamente, directamente, pues es que tienen que ver directamente con el sector energético, que venían de las fósiles o que se están incorporando a las renovables de reciente creación, pero que no cumplen con los valores que talmente. Eso de comunidad, están teniendo muy poco. Entonces es necesario generar un marco común y unir y echar y crear alianzas con toda esa gente que, por ejemplo, de la economía social y solidaria, que tiene un marco que va a garantizar que se desarrolle ese modelo de energético como una ciudad, ¿no? que pone el ciudadano en el centro, que a colaborar y tener estructuras claro, de cierta envergadura que posibiliten que se repliquen un, en unos tiempos. Y, y el distinto de espacio para que, para que tenga realmente un impacto potencial grande porque el proceso, el proceso que yo estoy viviendo a mí me parece de lo más enriquecedor y de lo más bonito, pero entiendo eso que los tiempos necesitan acelerarse por la, por la situación en la, en la que nos encontramos. muchas gracias Rosario. Y bueno, te damos la bienvenida a Casal, portavoz de la Asociación Radio Natural Río Grande de Málaga. Para que nos cuente el impacto que habéis visto en el territorio y qué es lo que ha organizado y inmundizado, y, bueno, ¿no? y, y en qué puntos estamos, qué reivindicáis, y qué acciones tenéis en marcha pronto. Bueno, ¿no? Y luego le eh, mando la palabra al compañero Luis para que nos hable de qué está ocurriendo en el resto del territorio. ¿no? Bueno, pues desde, desde el valle del Río Grande, que está a los pies de un parque nacional, eh, nos encontramos que se presentan proyectos que suman casi 10 millones de metros cuadrados a los que nos damos cuenta por un vecino que llama a la puerta y que viene a decirnos, ¿vos habéis enterado de Y así es como empieza el proceso. Y esto es en agosto del año pasado. Y a partir de ahí empiezas a enterarte de lo que está pasando. Tan eh, sencillo como que otro vecino y yo empezamos a averiguar el tema de los proyectos eh, todos los domingos, sentados debajo de unos almendros con una mesa, e informando a los vecinos, tú sabes lo que está pasando en el Mayur. Eh, y claro, ya ahí te comentan a los que les han contactado las empresas fotovoltaicas y eh, a los que, vecinos que se quedan fuera eh, de estos proyectos. Y te encuentras en esa situación en la que han conseguido, además, en estos pequeños pueblos, eh, poner en contra a la población. Porque tienes a los agricultores que ven que en sus fincas ahora mismo no les están dando nada, o por lo menos, no lo suficiente, y llega un comisionista, que ni siquiera es la empresa fotovoltaica, sino un comisionista, que les dice: Mira, te voy a dar pues una media de 800, 1.500 hasta 2.500 euros la hectárea por año. Y el agricultor, el dueño de, del terreno, que ni siquiera vive allí en, en la zona, dice: Hombre, si me vas a dar todo esto, para mí me resulta muchísimo mejor, me quedo en mi casa, no tengo que hacer nada ni tener ningún problema. El problema que estamos viendo es que todo esto se hizo el año pasado, durante el año del de COVID, en el que todos estábamos en nuestras casas preocupados por, precisamente, la salud, y los comisionistas estaban llamando a las puertas de nuestros vecinos arreglando todo esto. Con esto quiero decir que no nos hemos enterado de nada. Yo, eh, dentro de la asociación, represento a una vecina más afectada de la zona y eh, nos hemos visto, de repente, con todo este follón de los nuevos parques y tener que además ponernos a estudiar qué significa para la transición energética encontrándote solo ¿no? en un principio. Y empiezas a hablar con los vecinos, empiezas a ver que hay esta división, y empiezas a ver que los comisionistas además les han dicho a la gente: pues no le digas nada a tu vecino que haya ofrecido menos que a ti. Y dices: madre mía, ya estamos aquí con unas tácticas además que no deberían de ser, si esto fuera tan claro, tan bueno todo. Eh, no se sé, habría no hecho con ese secretismo. ¿no? Eh, los vecinos que nos reunimos, porque nos vemos eh, afectados realmente, porque hay gente que tiene eh, empresas de turismo durado, porque hay gente que tiene su casa, que ha invertido sus ahorros de toda la vida en esa casa y le van a quedar las placas delante de su casa. Lo que eso significa tiene unas armas de una vitrocerámica, o sea, que esto probablemente, eh, habría, eh, los que sepáis más de las universidades podréis decir si es efectivamente va a subir la temperatura en esa zona, que es lo que va a crear en medio de más de un río eh, natural, eh, lo que va a afectar también a la biodiversidad de la zona. ¿no? Entonces nos vemos que no sabemos, que tenemos que estar aprendiendo y empezamos a ver que del proyecto nuestro aparecen más proyectos en la zona, te das cuenta de que, claro, si no son mil hectáreas, es que son dos mil, y empiezas a mirar y a mirar y a aprender a cómo uno mira a buscar los proyectos en, en la página de ya sea del Estado, del Gobierno Central del Mite o de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Cojo, porque además tienes que aprender a cómo buscar los proyectos, porque si no te levantas además a la mañana siguiente, de repente, sabiendo que un parque o una línea de alta tensión te va a pasar por tu finca, y eso no tenías ni idea antes del día anterior. ¿no? Con eso eh, vamos viendo que hay más pueblos en, la, en las zonas de alrededor que les pasa lo mismo, que tienen estas líneas, además, de alta tensión, kilométricas, ¿eh? de tantos kilómetros o de 40 kilómetros, y empezamos a, a hablar con los demás vecinos y a hablar con los ayuntamientos. O sea, somos los vecinos los pues, que tenemos que ir a los ayuntamientos a preguntar qué es lo que está pasando. Gracias a que hay una plataforma que de repente te, cuando te metes a internet y te metes a buscar cosas, y de repente, de verdad, eh, os lo digo, parece como que el cielo se te ha abierto. Hay una plataforma que pone caliente, y tú dices, ¿aliente? te pones a mirar, y te pones a mirar, y empiezas a ver pues que hay más gente en toda España que tiene el mismo problema que tú, que no sabías nada, que eran asociaciones que de repente vecinos que dicen, pero en mi pueblo, ¿cómo me vas a montar esto? Esto va a ser un destrozo, una destrucción a todos los niveles. Y que no solamente hay allí, ahí, sino que hay, además, científicos e investigadores que te están diciendo que, tú, que tu sentido común y tu intuición no te está diciendo que esto no pinta bien. Que, además, los científicos y los investigadores están diciendo no, que así no se hace. ¿no? Y gracias a eso, tener una plataforma como Aliente, vas aprendiendo también de datos y vas aprendiendo un poquito de cuál es la, la situación que tenemos, como por ejemplo eh, la situación de, de la nueva ley del suelo en Andalucía donde se va a desproteger todo el, el suelo no urbanizable, que no estamos preocupadísimos eh, con esa ley, y sobre todo esta sensación que tenemos el ciudadano de que de repente nos hemos convertido en abogados, eh, biólogos, eh, científicos de la transición energética, etc. No debería de haber una administración que velara por nuestros intereses, porque estamos ahora sin dormir toda la noche sin saber cuándo nos va a caer un parque o una línea de alta tensión. ¿no? Entonces, con un poquito de historia, quería contaros cómo se vive desde, desde un vecino afectado eh, con el que he hablado esta mañana en un pueblo de Córdoba que se acaban de levantar. Que, wow, que hay otro, otro, otro mega parque más en el pueblo. En Montilla, que no tenían ni idea, y gracias a un compañero nuestro, también desde dentro de Alentejo, que además estaba utilizando las horas del día que le quedan después de trabajar de no ver a sus hijos para meter los proyectos de tanto de la Junta como del MIPECO, porque nadie nos da información. Si no lo hacemos así nosotros y si buceamos en las páginas, nadie nos da información. Y ahora resulta que son los vecinos de los otros pueblos que nos llaman a nosotros para preguntarnos en vez de a los alcaldes y a los ayuntamientos. Ayer estuve en eh, con tres alcaldes. Vamos, nos llaman los alcaldes a que les expliquemos la transición energética a nosotros y las comunidades energéticas, las alternativas. ¿Qué podemos hacer si no es eh, esto? Y, el, y, y hace tres días, por un poco hacia atrás, eh, con una familia que se encuentra, que se acaba de enterar que tiene un parque rodeado, su casa, su finca, una pareja extranjera además que ha venido aquí a vivir, que habían perdido todos sus ahorros ahí y que ahora tienen un parque rodeándole toda la casa y están en shock. Ni siquiera han podido, les hemos dicho que miren el proyecto, es que no pueden ni reaccionar. Pues sí, eh, muchas gracias por darnos la visión de, del impacto en el territorio de las personas, ¿no? Y que muy necesaria, especialmente la diversidad, ¿verdad? Jesús? <risa> Y, bueno, tu compañero Luis nos va a dar la visión de esta ocurriendo a nivel global y, bueno, ¿qué relación tiene esto con, como ya ha también Jesús al principio, con esa demanda de Europa, de que Andalucía y el norte de, de África pues, abastezcan de energía renovable para seguir manteniendo pues, el modelo de, de vida y el modelo económico que tenemos, ¿no? Luis. Muy buenas tardes. Primero, agradecer a la invitación al para poder explicar nuestra postura ¿no? y lo que opinamos sobre esta transición energética. Y creo que con los argumentos y lo que han explicado las compañeras y luego lo que explicará Marta después, lo que, lo que nos encontramos es que la transición energética que nos impone, porque nosotros consideramos que nos lo están imponiendo, ya que es un proceso democrático, primero, no es ecológico, ya que tiene unos, unos impactos ambientales terribles, como ha explicado muy bien Jesús, Segundo, no nos gusta, porque no, esos impactos no se reparten de manera equitativa entre toda la sociedad eh, y además los beneficios tampoco. ¿no? <risa> y además, eh, esta transición es una falsa solución. Encima ¿no? de todos esos impactos y de todas las injusticias, encontramos que no es suficiente para luchar contra la emergencia climática, que es el motivo por el que deberíamos hacer esta necesaria transición a renovables, e incluso puede llegar a ser contraproducente. ¿no? Y luego lo explicamos un poco más en el ¿Y por qué sucede eso? Porque, claro, nos encontramos con lo que tú decías, es que bueno, al principio, después de tantos años reclamando las energías renovables, ahora igual muchos lo entendemos, porque hay algunos que estamos diciendo eh, ojo, esto igual es un error. Y eso es muy importante explicarlo. ¿Y por qué? Porque no se están teniendo en cuenta ni todas las virtudes que tienen las energías renovables, ya que nos dan unas oportunidades magníficas que hasta ahora no teníamos, pero tampoco se tienen en cuenta sus limitaciones. Solo eh, nos hemos agarrado a que, el que nos pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ojo, depende de cómo los usemos también, que ya nos están avisando a la ciencia, que igual estos son producentes, tal y como los usamos, pero nos olvidamos de otras virtudes. Por ejemplo, que son modulares. Es decir, los podemos instalar allá donde nos haga falta y en la capacidad de generación que nos haga falta. ¿Qué nos proporciona esto? Un montón de ventajas. Eh, por un lado, acercar la generación de energía a los puntos de consumo, evitando todo eso, todo eso que contaba Jesús, ¿no? Toda esa pérdida energética ¿no? que hay de transporte en alta tensión, que se calcula tanto, como explicaba, como por la transformación de la media a la baja de la tensión, en torno a un 35%, es, decir, es, un, es un sistema absolutamente de e ineficientes, pero aún más, nos permite democratizar la energía, que es lo que también ha explicado Rosario ¿no? con su experiencia de comunidades energéticas. Por primera vez, Podemos ser soberanos energéticos la ciudadanía, porque nada es en mucho tiempo, ¿no? en la historia reciente ciencia de la humanidad, ya que podemos, como decimos, instalar con nuestras viviendas, instalar con nuestras industrias, en las zonas donde habitamos, y ser dueños de la generación de energía. Esa es otra de las grandes virtudes que tienen las renovables y que estos megaparques y este desarrollo basado únicamente en megaparques, en una transición tecnológica de los combustibles fósiles a las renovables a gran escala, nos quitan y nos hurtan. Y es muy importante explicar lo que ha dicho Rosario. Hay unas directivas europeas, conocidas como el Partido de que son tres directivas que marcan en Europa cómo hacer esta transición energética, que lamentablemente han sido olvidadas por, por todas las administraciones españolas y que reconocen el autoconsumo como un derecho de todos los ciudadanos Y eh, España está su del de de incentivo el autoconsumo. La normativa no se ha desarrollado lo suficiente y ya lo hemos financiado. Claro, si vemos en los próximos fondos, en ¿no? los fondos europeos que van a venir para la recuperación económica post-Covid, nos encontramos que de 70.000 millones solo se van a emplear en torno a 100 millones para energéticas, 400 millones para autoconsumo y el resto se lo vamos a regalar, porque esto es un regalo a los grandes multinacionales y fondos de inversión, para el hidrógeno, que es una quimera, para, para, para la a gran escala o para el sector de automoción, eh, que la mayoría de esos fondos van Es decir, no tenemos en cuenta los límites de las virtudes de las renovables y no, no contestamos correctamente esta transición energética a tres preguntas. Que es el dónde, el quién y el cómo, que es muy importante. El dónde. ¿Dónde están las renovables? Como os he explicado, nos permiten instalarla en sitios urbanos, en sitios degradados, en nuestras viviendas y, sin embargo, estamos apostando por ponerlo en sitios rurales, en sitios naturales. ¿Por qué sucede esto? porque se está basando únicamente en los criterios, donde hay subestaciones de alta tensión, de los nodos de conexión a alta tensión libres, porque no hay una planificación, esto es un poco la, el oeste americano, ¿no? digamos, a ver quién pone la bandera primera, allí donde hay una subestación libre, por parte de estos grandes actores, estas multinacionales y fondos de inversión, y además dentro de esas zonas cercanas a las subestaciones, en los suelos más baratos, ¿no? ya que para poder arrendar, comprar, o pues, lo no Eso es la posibilidad que tienen estas empresas. Eh, claro, todos estos suelos baratos, más baratos coinciden, lógicamente, con los suelos ambientalmente más valiosos y con unas actividades socioeconómicas eh, sostenibles y extensivas. Con lo cual ponemos en riesgo toda la apuesta del mundo rural español en los últimos 30, 40 años por hacer más, un, un, un desarrollo sostenible, ¿no? basado en una agricultura de calidad sostenible, con valor añadido y un turismo asociado al, al paisaje, al, a, la, a la biodiversidad. ¿no? Esto es la pregunta del dónde, ¿no? la que no estamos contestando correctamente. ¿El quién? Una vez más volvemos, nos permiten ser los dueños de la de energía, a la ciudadanía, ¿no? y poder compartirla entre nosotros, crear esas redes, esas comunidades que hemos explicado a Rosario. ¿no? ¿No? Los mismos actores que son los dueños ahora mismo de las grandes centrales fósiles pretenden seguir siendo dueños. ¿no? Quieren perpetuar ese modelo, hurtándonos esa posibilidad. ¿no? Eso sería el, el quién. El cómo es el modelo, es el modelo. Y porque no tenemos en cuenta, como decíamos al principio, los límites de los renovables. ¿Y qué nos dice la ciencia sobre esto? No? Porque la ciencia muchas veces se utiliza, ¿no? el IPCC se utiliza sus informes de manera parcial. ¿no? Claro, es evidente el IPCC. Afortunadamente, ya estamos todos convencidos de la emergencia climática y de la necesidad de actuar ya. Llevamos 50 años de retrasos. Hay que recordarlo. Ya en los años 70 nos empezaron a advertir de todo esto, pero no hemos hecho caso. ¿no? este capitalismo, como decía Jesús, pero claro, eh, ¿con qué modelo? Eh, las renovables no, no, no nos permiten sustituir este modelo derrochado de consumo. No tienen esa capacidad, nos están engañando, nos están creando una falsa ilusión. Por eso es una falsa solución, porque lo que nos dice la ciencia es que solo podemos producir, en el mejor de los casos, en torno al 30-40% de la energía que ahora mismo consumimos en el planeta ¿no? con las energías renovables y, aun así, con muchas dudas. Y, por ejemplo, tampoco tenemos en cuenta los usos, como decía Jesús, no eléctricos de las renovables, que nos eh, evitarían todo ese extractivismo minero, porque mucho de estos mineros son necesarios para esa transformación en de la energía en la electricidad, ¿no? y abandonando los usos mecánicos o, o térmicos que nos ofrecen estas energías. ¿no? Eh, y sobre todo eh, no, no nos quieren eh, hacer ver que, que, que el capitalismo es lo que es insostenible, ¿no? Y esto no lo decimos, no es una cuestión ideológica. No es una cuestión de una decisión, o de que yo esté de acuerdo, que uno opine una cosa u otra. No, también lo ha dicho el IPCC. Afortunadamente, se ha filtrado <risa> el último del IPCC y, y, y literalmente dice que el capitalismo es insostenible. Es insostenible ecológicamente y desde un punto de vista humano, porque es eh, extremadamente injusto. ¿no? Y esta transición energética, claramente lo que necesitamos, como ya dicho, es una transición ecosocial, lo que necesita es ese cambio. ¿no? Y abandonar esa ilusión del crecimiento infinito, porque nada, la realidad en la que vivimos no es esa. Pero, y, y eso es lo que tenemos que enfrentarnos, ¿no? para conseguir realmente luchar contra la emergencia climática, si no sea un desastre. Aquí es muy interesante que hay estudios científicos también que nos empiezan a que esta transición energética únicamente tecnológica puede hacer que entremos en lo que se dice en inglés el Energy Emission Track. No sé si lo conocéis, ¿no? Es probable que haciendo la transición energética de esta manera, con megaparques, con nuestro activismo minero, etcétera, etcétera, lleguemos a emitir incluso más CO2 de lo que pretendíamos. Vivir. Fijaos la paradoja la que nos encontramos, ¿no? Entonces, en resumen, las renovables son una excelente herramienta para hacer esta transición energética, pero como todas las herramientas, se si pueden utilizar bien, se pueden utilizar mal. Y si no llevamos un orden lógico dentro de esta transición energética, nos equivocaremos. Y es probable que sea la última equivocación que podemos eh, eh, cometer como humanidad. ¿no? Por eso es tan importante y por eso es tan urgente que tengamos un debate profundo, un debate maduro, que es lo que también nos están dando. ¿no? Nos están dando una falsa solución, una solución fácil, diciéndonos que no tenemos que hacer nada y que lo dejemos en sus manos, en manos de los mismos actores que nos han traído hasta el borde del precipicio, ahora y que, que nos van a ¿no? con sus soluciones. Entonces, como para terminar, para nosotros el orden lógico de la transición energética y inevitable eh, no es una alternativa, como decía Jesús, es lo único que podemos hacer para evitar el, el desastre climático y ecosocial, es, por un lado, evaluar la capacidad de producción de consumo que tenemos en esta sociedad. Hay estudios que a nivel europeo nos dicen que podríamos ahorrar hasta un 67% en Europa de la energía que ahora mismo consumimos, eso es una barbaridad. En segundo lugar, utilizar de manera más eficiente, en el mejor sentido de la palabra de eficiencia energética, no entremos en esa trampa que estamos escritos a Jesús. En tercer lugar, evaluar la capacidad que tenemos con las renovables de, de, de, de producir energía en sitios degradados, en zonas urbanas, en los entornos, sin, sin, sin quitarle ni un hectáreo a ¿no? la naturaleza que. Nos brindan los servicios y ecosistemas únicos y que deberíamos haber aprendido en el último año, porque nos van a explicar muy bien algunos científicos y divulgados españoles ¿no? de cómo la universidad es un escudo, por ejemplo, frente a las pandemias. En cuarto lugar, si es necesario, porque nosotros no lo construir alguna metaplanta, una planta a gran escala, para hacer más estabilidad del sistema, ¿no? porque no sea suficiente con los tres pasos anteriores, que se haga una ordenación y planificación territorial y con participación ciudadana. Porque es una gran irresponsabilidad imponer todo este modelo sin una responsabilidad ciudadana. Primero, porque es injusto. Y segundo, porque va a provocar un rechazo a las renovables por parte de gran parte de la ciudadanía y eso pone en riesgo la propia transición energética que, como decimos, es muy, es muy necesaria. ¿no? Y hay estudios en el europeo, en Dinamarca, en Alemania, que demuestran claramente cómo si tú haces las transiciones renovables eh, con participación ciudadana y que la ciudadanía se sienta partícipe de los beneficios y no solo de los impactos, esta transición es mucho más rápida y mucho más eficaz que con mega plantas impuestas a la gente. Y en quinto lugar, y casi más importante, es si que todos fondo, los fondos públicos, que todo el dinero público, vayan para, en esta transición energética, convertir la energía en un bien común. Porque todos y todas necesitamos energía y electricidad y no... Eh, sea un bien expuesto, como está ahora mismo, a las lógicas de máxima rentabilidad capitalista, porque si no, esta eh, transición será absolutamente injusta y encima la pagaremos un poco, unos de siempre, no, Hasta el riesgo de esa burbuja que tenemos encima. Y esta situación es muy importante explica es que está sucediendo en todo el territorio español. ¿Y por qué? Y respondo pues a la última pregunta que me hacías Esteban. Eh, lo que parece, y lo que parece muy evidente, eh, es que han decidido que España se convierta en el gran energético de Europa. Eh, todo esto hay peticiones expresas del gobierno sí. alemán que pide que eh, España instale las renovables que necesitan ellos en este su territorio para su electricidad también para su hidrógeno, pero están en unos planes estratégicos alemanes escrito, literalmente, y todo esto se ha hecho sin contar con nosotros y se han explicado. ¿no? Nos han dicho, bueno, vamos a instalar estas renovables para luchar contra la emergencia climática, pero no nos han dicho lo que estaba detrás de realmente. Entonces, por eso este sobredimensionamiento de centrales renovables, ¿no? Porque para una media de consumo de 30 gigavatios o un pico de consumo de 40 gigavatios, ahora mismo tenemos encima de la mesa más de 200 gigavatios de centrales renovables, ¿no? ¿Por qué este sobredimensionamiento? Porque no es para, para nosotros. Y a lo mejor decidimos entre todos, eh, ciudadanía española, ser un gran energético, pero que nos pregunten, que nos dejen participar y que nos dejen participar de, de, de cuál es esa relación, ¿no? No que te lo intenten un poco jugar, decirte que esto es para otra cosa, no podemos primeros, al que ya estamos un poco avisados, ¿no? Porque ya no van muchas veces. Entonces, bueno, esto es un poquito el, el, nuestro procedimiento general, y sí que por, por cogerte también lo último que te decía, nosotros desde la nuestro punto quizá más polémico es pedir una moratoria temporal, lo más rápida posible. De, de, de, energía, de plantas de energía renovable a gran escala, ¿no? de, de más de 5 megavatios. Claro, si estamos de acuerdo ya la mayoría ¿no? de las entidades, porque fortunadamente eso ya es así, después de dos años algunos luchando por ello, de que esta transición así es un desastre y que los daños van a ser irreversibles y que va a ser muy injusto, hasta que consigamos hacer esa ordenación, esa planificación y esa participación ciudadana, ¿cómo evitamos el desastre? Si no es un poco. Porque, claro, los miles de proyectos que tenemos encima de la mesa en todo el país, se autoriza en los próximos meses, de aquí a mayo. Si no paramos, ¿cómo evitamos el desastre? Si alguien nos da otra solución, nosotros abandonamos la moratoria. Estamos encantados de hacerlo porque odiamos tener que pedir la moratoria, es algo que no queremos hacer, pero no vemos otra solución para evitar el desastre que también han explicado las compañeras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, es muy claro, muy teórico en el planteamiento. Y bueno, se nos dejan varios temas para, para... seguir sí, profundizando. Eh, quería contar algo de lo que estabas diciendo, de las preguntas que nos hacía del don del Quino y cómo también. La experiencia que estamos teniendo en Sevilla, ciudad, ¿no? yo estoy participando en nuestra comunidad energética, en todo el mar, como un vulnerables, vulnerable, y las dificultades que estamos teniendo para dar paso a paso por parte del ayuntamiento y cómo otros vecinos que si se organizan para medir comunidad energética, el ayuntamiento los pone en manos de Iberdroves. Es decir, les dice que mejor les puede dar hacer una comunidad energética Iberdroves, ¿no? Nada que ver con construir comunidad y el no sabe de eso ¿no? y al final lo que están buscando es fidelizar clientes por esta vía. Es decir, que bajo la bandera de la transición energética realmente se está produciendo un seguir con el modelo que tenemos un poquito más. A mí me parece que algo parecido a lo que ocurrió con el fracking. ¿no? ¿Eh? Empieza a faltar petróleo, empieza a haber carecidas. Vamos a ver si seguimos creciendo un poquito más con esto pero vamos acumulando de deuda. Ese es el gran problema que estamos haciendo, y esa deuda la vamos a pagar todos, ¿no? Las cifras que habéis dado de, de cómo los fondos europeos van a ir, en su mayoría, a deuda pública para grandes inversiones los fondos de inversión extranjera recuerdan mucho a lo que pasó con los buques inmobiliarios, una vez más, ¿no? y que al final la pagamos todos, ¿no? En forma de recortes sociales, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un problema que va a ir más allá del territorio, del impacto del territorio, que es muy importante, como arquitecto, me duele todo lo que he oído de encima de esa transformación del paisaje. Yo estudié arquitectura para que no pasaran estas cosas. ¿no? Y me he encontrado con que realmente es muy difícil que la racionalidad de la ordenación del territorio se imponga sobre la irracionalidad del beneficio de los grandes industrios. El cambio de la ley del suelo que denuncia, están de acuerdo el gobierno anterior y el nuevo en facilitar la captación de inversores extranjeros. Esta es la misma lógica que tuvimos en la burbuja inmobiliaria. No hemos aprendido nada ni de la burbuja inmobiliaria ni de la burbuja energética, porque hay que recordar que el parón de las renovables fue por una sobresubvención de un modelo que tendría que haber estado pensado, como tú bien has dicho, para la pequeña escala para el autoconsumo y no para captar 407 bomberos canadienses, por ejemplo, ¿no? por poner el caso. ¿no? Bien, dicho esto, pues eh, no sé si tendremos la posibilidad de que el público nos haga alguna pregunta o, eh, entre tanto, eh, profundizar y debatir entre nosotros, ¿no? Pero, de, de antemano, si tiene una moratoria, hay... Sí, hay, hay una convocatoria a ver, a ver. sobre la mesa que me gustaría hacer sí. la palabra a Marta que nos dijera, sí. ¿no? Y, y ahora, a Marta, ¿no? perdón, decir, bueno, la juventud que se organiza cada día... Defender nuestro derecho al futuro. ¿En qué posición está frente a esto que estamos viviendo aquí? Nos dice que hay convocados, tenemos alguna convocatoria ciudadana al respecto, que entendido el día 30, profesor. Sí, el día 30 volvemos aquí otra vez ese día y volvemos porque acabo de llegar la semana, lo no perdón por haber llegado tarde y también me gustaría dar las gracias, no lo he dicho antes porque me parece muy, muy importante que la gente quiera saber, quiera saber. no solamente desde las universidades, sino todo el mundo, que quiera conocer y que tenga la información y después ya puede discernir, pero tiene que tener la información de primera mano. Y efectivamente venimos el jueves, venimos desde toda Andalucía, desde Almería, Huelva, entre nada, eh, venimos con alcaldes, con concejales, con sindicatos, con otros colectivos, con Marea Verde, pensionistas, eh, un montón de gente que eh, nos apoya porque les hemos explicado, que se han parado y nos han preguntado y han, eh, y han entendido, lo que comentaba Luis, que esta transición energética eh, tiene que contar con nosotros. Entonces, como no lo hemos podido conseguirlo de otra manera, que lo hemos intentado hacer a través del Parlamento, con los partidos políticos, políticos, hemos hablado con la Administración, con el Consejero de Hacienda, con el Comisionado del Cambio Climático. Es que no tenemos vida, la verdad, ahora mismo, porque hay una urgencia porque los proyectos tienen 30 días para contestar. Se sale a público y, y ya está. Ahí tienes 30 días para hablar, nada más. ¿no? Entonces hemos hecho una iniciativa de la legislativa municipal que presentaremos el, el jueves simbólicamente en el Parlamento y luego le pediremos a todos los alcaldes de Andalucía que la firmen y con eso queremos presentar una moratoria temporal para que se planifique. Es una pena que Andalucía eh, pierda eh, tantas hectáreas, pero además de cultivo, y además tenemos ejemplos de vecinos que les están expropiando ahora mismo, que están de haber firmado eh, contratos eh, donde van las líneas de, de alta tensión, también eso va estropeado sí o sí, eh, pero este además tienes ganaderos y agricultores que no pueden competir con estos precios que están ofreciendo y que son gente joven que estábamos intentando que las próximas generaciones quisieran llamar al campo y resulta que les van a quitar las tierras que han tirado tradicionalmente estos vecinos porque ellos ahora ya no pueden competir con esos precios. Entonces, esperamos que el, el jueves eh, tenga todos los demás colectivos que por falta de tiempo no se haya podido dar eh, tiempo de, de llamarlos, eh, tiene que entender la gente que esto está totalmente relacionado con nuestra factura de luz, lo que pagamos todos los españoles, tiene que ver con cómo se está haciendo ahora esta transición, lo estamos dejando en manos de las eléctricas, como decía Luis, y por eso hacemos un llamamiento general a todo el mundo. Eh, esperamos que, que los representantes de FACO estén ahí también presentes el jueves y os invitamos a todos, a todos por favor, a que vengáis a las 12 delante del Parlamento. Bien, y después gracias. de eso, si me permites, sí. de Sevilla a Madrid, porque en Madrid hemos convocado una manifestación el 16 de octubre en Madrid a las 5 de la tarde, iremos desde la tocha hasta Sol y, y viene gente de todo el Estado y ya hay un montón de autores Así que animamos a todo el mundo venir a Madrid. Bueno, Marta, me imagino que te habrás sentido muy identificada con varias cosas de las que han dicho Luisa y Marisa. ¿no? Una parte, todo lo que tiene que aprender un ciudadano para poder enfrentarse a estos problemas. Todo lo que había aprendido estos viernes, desde que empezaste a vivir, al reivindicar la, la defensa del cambio la lucha contra la mejora climática, ¿no? Y por otra parte, no tenemos vida, ¿no? Es decir, ¿cómo los ciudadanos que se informan que se producen por esto... ...al final se tienen que multiplicar, tienen que multiplicar su tiempo... ...frente a una inmensa mayoría a las que esta información no les llega... ...porque estos debates no se producen en los medios de comunicación de masa, ¿no? Gracias a la Universidad de Sevilla por estar este espacio para que se pueda producir, ¿no? Sí, absolutamente. Yo también quería agradecer este espacio porque aprendió muchísimo. Yo creo que las personas que nos están viendo me han podido ver aquí apuntando todo lo que habéis comentado en nuestras contribuciones y por supuesto que me sentí muy identificada porque la juventud, ¿no? desde parte de este movimiento de Juventud por el Clima, de tiempos, también nos vimos empujadas a las calles por causa de la climática por parte de esas instituciones que técnicamente tenían que velar por nuestro futuro, por nuestro presente, por la seguridad la salud pública, etcétera, etcétera, y al ver que no están haciendo su trabajo, al escuchar a la comunidad científica, darnos cuenta de que quienes están al volante no se han dormido o están yendo a la dirección totalmente opuesta. Entonces, nos hemos visto a, a aprender muchísimo, a, saber, a aprender cómo organizar estas manifestaciones, estas movilizaciones, eh, aprender de todos los temas, de pronto convertirnos en 30, nos venían los lo, lo periodistas y de pronto, ¿cuál es la solución a la crisis climática? Y yo, ¡ah! a ver, yo no tengo que ser la responsable de decir esto. Ya para eso hay expertos y expertas que han estudiado y que pueden y resolverlo mejor. ¿no? Pero nosotros partíamos desde ese conocimiento de no podemos superar ese grado y medio de temperatura media global y estamos yendo directas a superarlo. ¿no? Ese, ese exigir que existe esa reducción drástica de las emisiones de, de lo que hace el invernadero. Pero claro, no tardamos casi que nada en darnos cuenta de cuántas, cuántas falsas soluciones, como comentabas, existen para distraernos, para instantilizarnos, para, ¿sí? para desmotivarnos o para decir que ya está, que mejor que nos quedamos en casa porque lo tienen todo bajo control cuando no es así. ¿no? Entonces, de eso nos dimos cuenta hace bastante, digamos, desde que empezamos prácticamente porque ese tecnotinismo, ese, ¿no? ese plantear de todo se va a solucionar con las tecnologías que todavía no hemos inventado o que no hay ni materiales para crearlo, pero todo se va a solucionar. Ustedes lo podéis relazar, ¿no? O con eso, con propuestas del Green New Deal, de, de... ¿Tu coche montará mucho? O sea, con un coche eléctrico y tú sigues tu vida como si no pasara nada. Entonces, mmm, por ello no simplemente, esto no es un activismo climático eh, o sea, planteamos más bien que nuestro que nos dirigimos es la justicia climática. ¿no? Hoy una palabra que se ha repetido mucho es la injusticia, porque sabemos que la crisis climática es un proceso global que de una desigualdad internacional y, y gigante, ¿no? por la deuda histórica y la acumulación de contaminación y emisiones de, de ciertos países, como las consecuencias de esta contaminación y estas contaminaciones y emisiones afectan de manera desproporcionada a otros lugares, no solo a la desigualdad norte y sur. Y también a la hora de estos materiales, de este extractivismo que se requiere para, tanto para proveer de energía y que se mantenga el modelo de consumo energético de ciertos países, que se importa ¿no? el energía importada, se extrae energía de otros países hacia aquí, no sabe la utilización energética, como en cuanto a, a materiales. Y yo que estoy estudiando, precisamente, comunidades indígenas en América Latina, eh, siempre llevo en la vista eso, a ese a esa descompensación de desigualdad es y sur, y como entrevistando a mujeres, por ejemplo, de comunidades originales, una me planteó, ¿es que el extractivismo una economía que se está haciendo ahora mismo? Es como si viniera aquí una mano gigante, me sacara las entrañas y las pusiera en otro lugar. Y es literalmente eso lo que estamos haciendo devastando y también con la construcción de muchas de mucha plantas de energía, de etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esa no es una energía limpia, verde y renovable de la que estamos hablando, yo creo que aquí eh, si alguien se lleva la idea de, esta gente no quiere energía renovable, porque no, queremos esa energía renovable, pero para nosotros renovable lleva el seco, esa justicia, esa, ese ser democrático, ese ser transparente, ¿no? que también ha hablado del secretismo, de la opacidad en, mucha, en muchas eh, operaciones. ¿no? Y, y eso, esa energía verde y limpia no puede venir de una justicia en la que... Eh, devastamos territorios, obligamos a comunidades a, a, a irse, o se tomamos de allí materiales para nosotros poder mantener nuestro status quo sin ningún cambio no, en absoluto. Entonces, me encanta, puesto que la gente comentando, de soluciones de verdad y soluciones, las o sea, soluciones no, ese es el único camino, como, como decía, y medidas contundentes que es contundente, plantea bien, que, que también se plantea, plantea desde el IPCC, desde el crecimiento, ¿no? Que, que también es muy divertido, como siempre, intentando ridiculizar el decrecimiento como que nos va a llevar a las cavernas, cuando lo que nos va a llevar a las cavernas es que crecimiento limitado es sostenible, este modelo capitalista, etc. Eso es lo que es un modelo muy viable, que realmente nos va a llevar a que ciertas, ciertos sectores pues, se vean muy, muy especialmente afectados por esto y tengamos no, esa, esa, ese tipo de las cavernas. ¿no? Eso, si sucede, no va a ser por el decrecimiento, por un decrecimiento planeado, planificado, como comentáis, y justo, equitativo y democrático Ese es un planteamiento que tenemos que también hablar más de crecimiento, porque sí creo que, que es una palabra que se ha estigmatizado mucho y que da mucho miedo, porque precisamente hasta los ODS, los motivos de desarrollo sostenible, de uno de ellos es el mantener el crecimiento económico, ¿no? Entonces, claro, como el crecimiento lo han eh, igualado al bienestar y el que todo es maravilloso y perfecto, cuando la realidad no es así, pues el decrecimiento por lo tanto, al ser el opuesto, es todo lo contrario. Y, no, y eso no es así, tenemos que cambiar esa narrativa. Y creo que eso es lo que estamos impulsando desde nuestra charla y desde la reconciliación. En busca de esa revolución energética que comentaba Jesús, que puede ser justa, ecosocial, y que es vital y fundamental, tiene que suceder ya. También hablábamos y comentaba Luis, ¿no? El tema de. de de dónde se hacen estos esto megapartes. No, que ya entonces la palabra mega ya es peligrosa. Yo creo que todo lo que son megaproyectos ya es como, hmm, vamos a ponernos con pues este de dónde es sustituir, eh, ah, esto lo he añadido ahora mismo, pero es que me ha parecido muy interesante, El sustituir terreno, por ejemplo, el uso agrícola y demás. Tenemos que entender que hay muchos pilares de la crisis climática, y uno de ellos es la el energía, otro es el suelo, otro es... Entonces, claro, si pretende de alguna manera solucionar el tema de la energía a través de esto, pero están tumbando el tema de la agricultura, entonces, como no, tenemos que entender que para solucionar la crisis climática tenemos que respetar todos los pilares que están entrelazados entre ellos y no mm, priorizar uno en detrimento de otro. Entonces, la energía es un pilar básico de la, de la crisis climática, entendiendo que todo eso está entrelazado y, y, y eso, y eso tendrá lugar porque las crisis también están entrelazadas. Y esto es algo que, que siempre hablamos desde de Fridays for Future, es entender cómo las diferentes opresiones eh, están todas vinculadas, ¿no? cómo afectan eh, las diferentes luchas también, las luchas feministas, anticorpsistas, de las mujeres rurales, etcétera, etcétera, cómo todas están vinculadas. Y por ello también parece muy bonito lo que decía Marisa, de esa unión y de ser ver y llegar y encontrar aliente, alguien, ¿no? que existen ya plataformas. Esto es lo maravilloso, creo, de la justicia climática o de tu este climático. Y es que podemos encontrar que todas estamos un poco nadando, empujando el carro hacia una misma dirección. Y yo sabía que yo venía a esta charla y yo, bueno, yo no soy experta en nada, pero yo no soy experta eh, me ni en energía ni en parking, ni en fotovoltaica, ni nada. Sabía que íbamos a ir en la misma dirección y sabía que lo que yo iba a traer y lo que ustedes iban a traer iba a ser lo mismo, porque ahora mismo creo que estamos muy, muy ahí, los movimientos sociales, y eso me llena de alegría. Eh, también eso, lo que comentaba, quería puntuar de nuevo lo de la opacidad en, en la, eh, o el secretismo, el hacer de estas acciones. Y es que, que también durante el COVID hubo mucho de eso, se nos quiso quitar a la ciudadanía eh, toda esa, esa capacidad de la ciencia que es la que traemos a las calles, ¿no? porque también se, se aprobó esto decretazo, de la ley del Parlamento de los Tiempos, todavía estábamos metidas en casa y no podíamos salir a protestar. Y esto es muy sucio, sí, es, es algo que como ciudadanía y sociedad civil tenemos que dejar claro que no, que no vale que nosotras estemos preocupados por la salud pública y estemos respetando ciertas restricciones que nos han puesto porque ¿vale? pues las aceptamos por... Porque es un motivo superior, ¿no? Pues eh, no vale que a nuestras espaldas sigan, sigan actuando de esta manera. Entonces yo también necesito puntualizar ahí porque esta clase de cosas ocurren todos los días y esa, este... Para que no como... Es decir, cómo comunicaban y entran encima para informar, porque es también una falta de información de verdad. Nos llegan propaganda y publicidad y mensajes que luego la, no se trasladan a la vida real. Entonces, me parece este momento que se cuiden esas redes de, de comunicación real y para plantar cara a estas cuestiones. Y ahora llego a la parte de plantar cara, que es lo que desde nuestro momento quizás lo que un poquito más podemos aportar, y es cómo pasa la acción una vez que suceden y nos encontramos frente a estas situaciones de total injusticia Y hay muchas vías, yo siempre digo, un plan de maravilloso que somos una sociedad muy diversa y cada una tenemos lo que nos gusta, lo que nos gusta hacer, como nos gusta concienciar, como nos gusta luchar y hay muchas vías, las o sea, vías de las protestas, como la que vamos a tener este jueves, ¿no? que, que son imprescindibles, también está esa, esa vía judicial, legislativa, de plantear propuestas de ley, de plantear cambios, etcétera, etcétera, la vía de incidencia política, que nosotros ya no hemos reído, la verdad. En plan, <risa> yo ya no me voy a reunir con más ayuntamiento, y yo, ¿sí? ¿por qué, qué? Saludamos <risa> Yo ya no he nada. Entonces, bueno, la vía de la incidencia política también es importante y los colectivos que son súper expertos en eso, pues lo hagan y los apoyamos. Y también está esa, la, la vía judicial, como comentaba, que ahora estamos empezando también desde diferentes colectivos, del juicio, un litigio climático que estamos impulsando y puesto contra el gobierno de España por la acción climática a través de Greenpeace, Ecológica Oxfam, Juventud por el Clima y la Coordinadora de Operaciones para el de Desarrollo. Entonces, esa es otra manera también de frente al Tribunal Supremo de decir, oye, esto está vulnerando los derechos humanos y los derechos de las generaciones la... la presentes y futuras. Entonces, esa es otra manera. Y luego está la manera de la desobediencia civil no violenta. Que también yo participo en otro colectivo que se llama Zaparecer Rebelde, y como su nombre indica, pues esa rebeldía también forma parte de, de esa defensa civil frente a leyes o actuaciones, más bien que nos parecen injustas, no es suficiente, Y por ejemplo, me parece que es, un, es importante que los colectivos que si no quieran participar de ella, si la apoyen, por ejemplo, pues, nos parece correcto que estos colectivos realicen defensa civil. Y creo que es un marco desde el cual también se puede. Eh, hay mucho que hacer pues con estos megaproyectos o con estos parques. Se, nosotras como colectivo participamos en una ocupación de un terreno que, que se iba, iba a ser una extracción de hidrocarburos, ¿no? de fracking en Portugal, y nos llamaron las propias vecinos del pueblo, de Nueva que se llamaba el pueblo, y, y la ocupamos, ¿no? Entonces, eso es de seguridad civil, pues una civil, comunitaria, no violenta, loco. ¿no? Ocupamos el espacio y plantamos arbolitos, ¿sabes? Somos los hippies, los hippies. Eso es. No, pero es una manera de ocupar el espacio, de plantear una narrativa distinta este espacio podría estar siendo utilizado para otras cosas, ¿no? como puede este espacio rural que va a ser levantada solo para esto. Igual se podría hacer la zona urbana por supuesto. o, por ejemplo, con un aparcamiento de coches y demás, que podemos dar otra vida a, eso, a ese espacio. Pero eso, plantear que hay mucha, muchas maneras que eh, yo creo que todas deben ir de la mano y deberíamos respetarlas y apoyarlas. Y, y también, pongo una propuesta de, de decir si no necesitáis para, para hacer lo que sea, porque pues ya me han estado leyendo el oro también. Uh -huh. <ríe> <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marta. Tenemos una palabra pedida de Dani Herrera. voy a ser presentador para que pueda decirme el micrófono? Sí. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué intervención quieres hacer? ¿Eh? prueba, por favor. Hola, buenas tardes Hola. a todos y todas. Hola. Muchas gracias por sus aportaciones, de verdad han sido muy interesantes. Eh, yo creo que este tema de la transición energética es y debe ser una oportunidad para cambiar nuestro modelo de producción y de gestión de, de la energía Ahora bien, ¿cómo hacer una verdadera revolución energética? Me ha gustado mucho este concepto cuando nos enfrentamos a una colusión de los poderes eh, políticos y económicos que ponen sus intereses sobre la mesa y sobre los de la ciudadanía. Sabemos que estos tienen como arma el dinero y como escudo las normativas que son creadas y adaptadas a sus necesidades y y conveniencias ¿Qué hacer desde la ciudadanía? ¿Qué hacer desde de un mayor empoderamiento un cambio de visión de una administración pública para, para poder avanzar en este sentido para una verdadera transición energética? Porque lo que estamos eh, viendo es que el oligopolio de las energéticas está pasando al sector de las renovables, ¿verdad? Aprovechando todos los medios y, y las formas que tiene el capitalismo para acaparar siempre el mercado y verlo todo como... Como un negocio que, que explotar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dani, por, por tu pregunta. Ahora le voy a pasar la palabra a los compañeros. Y, y ¿Cómo hacer esa incidencia política? Que Marta nos dice que ella ha tirado la toalla, yo confieso que también, pero hay quien no la ha tirado todavía. ¿Cómo hacer esa incidencia política para acabar con esa convivencia que denuncia entre intereses? ¿no? Eh, Jesús, tiene alguna idea sobre esto? Sí, yo quería comentar que estamos hablando desde Andalucía, y en concreto desde la Universidad de Sevilla, donde hemos aprendido mucho de compañeros como Isidoro Moreno o Manuel Belgado, que nos han enseñado cómo Andalucía, históricamente, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha vivido una situación de subalternancia política y económica que se refleja en el subdesarrollo, la subalternancia de Andalucía respecto a otras regiones del Estado español y respecto al resto de Europa. Es decir, Andalucía está en la periferia de la periferia. Entonces, yo creo que no es casualidad que haya estos grandes megaproyectos en, en Andalucía, porque antes lo no han hecho lo mismo con el turismo, han hecho lo mismo con la minería y ahora resulta que hay mucho sol en Andalucía, muy bien, pero es que además Andalucía es el patio trasero de, de, del Estado español para exportar materias primas sin transformar y mano de obra barata y importar muy pocas actividades de transformación de los productos agroalimentarios y fundamentalmente actividades impactantes. La minería ya era esto. El símbolo puede ser la mina de Anacoya, donde fue el desastre minero con placas solares encima. ¿no? Ya degradó la mina y, y está ahí, vamos, cerca de, de donde estamos. ¿no? Ya degradó la mina la zona y ahora placas solares encima. Entonces, mmm, creo que es importante también eso, que tengamos en cuenta desde de, de dónde hablamos, porque. Se está concentrando en Andalucía y no solo por el sol. Y a nivel de, de cómo hacemos esta revolución energética, que creo que necesitamos, yo creo que la revolución energética conlleva una revolución política y una revolución social. Es decir, una revolución democratizadora, que las decisiones también a nivel económico se tomen desde abajo. Que la participación de la gente cuente decidas, ¿no? que, que, que decidas, que se decidan desde abajo. Estamos hablando de, de cambios muy radicales y que, se tienen, y que desde mi punto de vista, de un análisis científico, tienen que producirse pronto si no queremos entrar en la fase de cambio climático bruto, que puede ser una paradoja que nos encontremos con un territorio impactado por megaparques solares, pero estemos, estemos dentro de la fase de cambio climático bruto. ¿no? Y Andalucía, con... 3 grados de calentamiento, y ya vamos por el 1,1, 1,2 con con respecto a la época preindustrial, es prácticamente inhabitable. Entonces, creo que estamos en un momento, unos puntos de inflexión, muchas contradicciones sobre la mesa que se rompen y generan cambios, y es clave que actuemos. Por ejemplo, lo dejo ahí sobre la mesa, ahí es también interesante plantearse la actuación desde los centros de trabajo. Por ejemplo, las prohibiciones verdes, los, las green banks. Hay muchos ejemplos muy buenos de cómo trabajadores y trabajadoras de sectores impactantes de la economía se plantan y dice, este proyecto no lo desarrollamos. Para, para eso hay que tener fortalezas sindicales, etc. ¿no? no solo pensemos que es muy interesante la desobediencia civil, la, desde el consumo, ¿cómo actuamos contra los megapartes? No podemos desde el consumo responsable. Bueno, Podemos tener... Bueno, yo creo que hay que ir más a la producción, porque eh, al final tenemos que ser nosotros las que gestionemos la producción. Si nos quedamos en el consumo de, bueno, podemos pasarnos a algunas cooperativas energéticas, Yo, por ejemplo en casa tengo son energía en casa. Me parece que todo ¿sí? el mundo conoce las cooperativas de renovables que tenemos ahora mismo en España y hay un montón, y se unen en Unión Renovable y además, atentelo. de hecho, el paquete de invierno es gracias a la presión que hizo Resco, que es el lobby de cooperativa europea, que forma parte de Unión Renovable, todas las cooperativas de renovables hay a nivel nacional y siempre de... Tú los socios que vienen las cooperativas, que socios son que socios de SOM y de de NEGAR, son, son grandísimas, ¿no? para con el resto de pequeñas cooperativas que han pues, los 500 socios, si hubiera 500 socios, tuvieran en sus territorios muchísimas más, porque son de, de índole autonómica la mayoría, ¿no? a los territoriales también. ¿no? Pero que sí, sí, valía porque además no dotaría de capacidad, lo no mismo que le pasa a SOM, hay que sus socios de capacidad de producción. Porque, por ejemplo, una la de las cosas, el tema de la participación que tú comentabas, yo soy una persona clara de la participación, pero la participación no solo es la que permita, hay que facilitarla, y si no te se tiene conocimiento, es, es complicadísimo. El tema de las subastas renovables, o sea, no sé si se ha hecho una reserva de, de, la, de la próxima subasta renovable pero ¿quién tiene acceso, a donde la ciudadanía organiza esas subastas renovables? Yo creo que ahora mismo en España, como muchos, son energías, el ya tienen capacidad de desarrollo, tienen... Tiene ese conocimiento previo de haber hecho mediante generación de kilowatt o aportación de capital social el desarrollo de algunas plantas de pequeña escala también a nivel nacional. Yo quería introducir un tema que me parece que es quizás es una conclusión de la mesa de hoy en torno a las contradicciones. ¿no? Y una contradicción podría ser como estos megaproyectos. Hoy estamos hablando de los megaproyectos fotovoltaicos, pero también podríamos estar hablando de los ¿no? que se venden como solución. Para la España vacía, ¿puedes acelerar el vaciamiento de esa, del medio rural? Porque, como tú has comentado antes, te están primando para que te vayas a la ciudad con tu carita. ¿no? En lugar de estar produciendo eh, la tierra ¿no? y hacer valer los recursos del territorio que son agrícolas y ganaderos. ¿no? ¿Y cómo, eh, frente a eso, pues es preciso precisamente eh, pasar de la mera misión de consumidores a la de ciudadanos o ciudadanas informados, activos, organizados y que pasen a obtener el control de, de la producción ¿no? a través de, de la economía social, de las cooperativas. ¿no? Pero aún así, todo esto, y estructurando sí. con la pregunta de Dani, requiere cierto apoyo político, porque mientras eh, sigamos viviendo en un contexto en el que se pone freno al desarrollo del autoconsumo, y lo estamos viviendo en las comunidades, y se le pone a la bandera roja a Iberdrola o a Resol ¿no? o a los inversionistas extranjeros para hacer esta misma planta. Pues eso es, que es decisión del gobierno, del Estado, la Junta de la de Andalucía, y alguien tendrá en que decidir ahí. Yo creo que ahí los que lo que plantean, especialmente en España, en el mundo, tenemos que cambiar nuestra cultura política, porque muchas veces salen en los momentos sociales, no Y nadie dice somos apolíticos. digo no, cuidado, somos apartidistas. y de hecho será si político ya, ya participar en política, no, pero quiero es decir, eso yo lo hemos perdido, ¿no? El sentirnos actores activos de la política, la política bien entendida. Y decir, lo que pasa la política ya está en un, en un proceso de, de corrupción ¿no? y de degradación que lo que hace precisamente es incentivar la participación política de la ciudadanía. Pero te, te das cuenta que la política es la forma en que tenemos de relacionarnos y de ponernos de acuerdo. Entonces ahí tenemos que recuperar esa cultura política o crearla de nuevo para ser actores que realmente propicen los cambios que necesitamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y el cambio al, de, al que nos enfrentamos desde luego, que todo es comunal. Pero, pero que, desde luego, crees que es posible y que, por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento, como habla Marta, no es volver a realmente es mejorar nuestra calidad de vida en muchos aspectos. Es trabajar menos, es trabajar más cerca y tener mucho más tiempo para otras actividades. ¿no? Entonces, es, es volver a ser eh, actores políticos, en el mejor sentido de la palabra, y sobre todo, eh, propiciar ese cambio cultural. Lo que tenemos que propiciar es un cambio cultural, de cómo nos relacionamos con el planeta y cómo nos relacionamos entre nosotras. Como un juego en ese cambio, ¿no? eh, pues Antes decía, la vía más rápida, hecho, la daría más rápida para el despoblamiento, pero también la vía más rápida para el decrecimiento, pero el decrecimiento colapsista, por ¿no? Porque como comentabais vosotros antes, esta manera de hacer la transición energética eh, lo que va a producir es que prolonguemos todavía un poco más el modelo de, de crecimiento que lo dibujan como una recta, ¿no? que la recta empieza a bajar se acaban los recursos. Es que esa parte de la curva no la han visto todavía entonces, cuanto más rápido llegamos arriba, más pronto bajamos, ¿no? Es decir, que el decrecimiento no es una acción. Lo que es una acción es si lo hacemos ordenado y justo o si va a ser un colapso. Ese es lo que tenemos que debatir, ¿no? Y por ahora vamos a hacer colapso. Tengo una palabra pedida más también que es la de Francisco Márquez. Francisco, ¿te voy a poner como presentador? No? Sí. Francisco, ¿puedo a tirar el micrófono? ¿Y el vídeo si ¿sí puede ser? No de momento todavía no te escuchamos. Bien, mientras conseguimos que Francisco active en su medio, por el chat tenemos también una aportación o de Ana Garrido, ¿no? Que hemos visto por ahí hablando de la Ciencia Ciudadana, ¿no? Como una, un mecanismo para esa revolución democrática también que estamos viviendo, ¿no? Francisco, eh, a ver si conseguimos escucharte, la verdad. Parece que el micro lo no tiene activo, pero no se es que oye hoy en la sala. Bien. Bueno, en cuanto consiga, te damos la palabra mientras seguimos con el debate. que comentaba antes? Eh, quiero poner también sobre la mesa la presión que tienen los ayuntamientos ahora mismo con referencia a estos negociantes. Eh, las empresas se ponen delante de los alcaldes, de los concejales, de Medio Ambiente eh, y mandan unos proyectos los ayuntamientos, que en muchos casos los ayuntamientos no tienen técnicos ni tienen eh, personal para analizar, ni siquiera entienden que cuando les mandan una carta que viene desde la Administración, esa carta tiene que ser contestada. Y los técnicos la dejan ahí olvidada, pasan meses y de repente se encuentran que los vecinos empiezan a, a conocer el tema de que está esta exposición pública y van a través de ese cajón, donde se traía esa carta. ¡Ay, sí, se nos había llegado una carta que deberíamos de haber contestado, que incluso algunas veces entienden que por silencio administrativo a ah, eso no va a pasar. Quiero decir que hay tal desconocimiento y de eso se están aprovechando también estas empresas, que están llegando y que cuando los municipios reciben una parte secreta que vienen con el beneplácito de la Administración, la Junta o el, el MITECO, porque nadie les ha contado nada, nadie les ha, les ha dicho nada. Y encima tienen el otro protocolo que se presenta en el ayuntamiento, además. Y les cuentan que les van a entrar también dineros y cosas que van a ser muy favorables para los municipios. También sabemos a través de la nueva ley del suelo, además, que un eh, una de las porcentajes que les van a dar de compensación, eso también se va a eliminar para convertirse en un, un sector ordinario. Y luego tienes la presión en los vecinos. En los vecinos, vecinos a los que les llaman a primera hora de la mañana y a última hora de la noche para que vendan sus chicas o para que firmen esos contratos. Es una presión terrible. Y yo, hasta que me canse, <risa> seguiré hablando con los alcaldes. Me parece que es la fórmula, que es lo que preguntaba el compañero, que es fórmula. Me parece que si tú... Que anoche estábamos hablando con tres alcaldes explicando a las comunidades energéticas. Si tú les explicas que hay una alternativa, que no, que no se tienen que comer en el megaparque con patatas, simplemente por una empresa, Privada eh, ¿no? haya venido y haya decidido montarse en su pueblo. Que se pueden hacer alternativas, ¿no? que se pueden hacer las innovaciones a los lobos o las normas subsidiarias para que puedan regularizar lo que está pasando en su municipio. ¿no? Y luego les ¿no explicas lo que es una comunidad energética y oye, oh, ¿se puede hacer eso? entonces podemos hacer eso? Sí, es que se puede hacer. Y si hacemos una buena presión entre todos, quizás en las trabas administrativas que hay lo mismo, que está verdad que en muchos sitios? no sé, es muy difícil hacerlo, quizás pudiéramos revertir. O sea, yo empiezo desde abajo. Vamos a empezar porque del vecino que ha firmado te dice lo siguiente, mi alcalde no va a dejar que me quede sin agua ni que me extroque. Y para cuando llegue ese momento, el alcalde no va a poder hacer ya absolutamente nada. Pero los vecinos siguen teniendo confianza en la primera línea de defensa que son los alcaldes de sus ayuntamientos. Ellos no se relacionan ni con la Junta ni con la ministra de, de, de la Asistencia Ecológica ni nada. Ellos se relacionan con su alcalde. Y si han venido estas empresas diciendo que han estado en el ayuntamiento, pues verdad que han estado, pero los vecinos entienden que como han estado en el ayuntamiento ya todo es fantástico y todo es genial, están firmando los contratos. Muchas gracias. Eh, quizá hay esa alianza, ¿no? Del pequeño municipio que le viene encima esta presión, y a mí me recuerda, vuelvo a insistir, en lo que pasaba con los promotores inmobiliarios, los constructores y los pequeños ayuntamientos, que llevaban con grandes proyectos que parecían que era la solución para el municipio y que al final pues, ha hecho que algunos municipios rurales hayan no desaparecido, ya no son productivos, ya son, están en la y ya no hay más de dónde seguir sacando recursos para el territorio. ¿no? Muy bien, bueno. Eh, Francisco, parece que ya viene resuelto el problema. ¿Puedo hablar, por favor? Pues no se le oye. Ahora se que tiene el micrófono. Francisco, sí, ¿has hablado? O sea, Francisco, ¿matas tres? Ah, vale, vale, vale. Perdón. El serio dentro. Esta va a ser buena. A ver, Francisco, a ver si ya te escuchamos. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, muy bien. Bueno, grandes males, grandes mal, grande remedios, como se suele decir. A ver, la, la WeScan, yo creo que sigue, sí, sí, pero bueno. Que, eh, muchas gracias a todos por la, por la presentación. Ha sido bastante interesante, sobre todo los puntos de vista social, político, del tema de las renovables. Y, y yo sim, simplemente quería aportar un poco eh, también una visión técnica desde el punto de vista de la operación de la red. Eh, yo trabajo en el, eh, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Y actualmente trabajo en un proyecto que eh, se llama ICRED, que consiste en aportar servicios a la red para solucionar los problemas eh, intrínsecos de la eh, penetración de las renovables. Y entonces solo quería... Mmm, hay mucho mucho tema para hablar de... Mmm, de esta temática, pero solo hacer dos comentarios relacionados con la temática de la reunión, que es con la, los megaparques eólicos, los megaparques fotovoltaicos, perdón. Entonces, los megaparques tienen una gran ventaja con respecto, por ejemplo, a la generación distribuida, que es lo que se ha comentado aquí y que es lo que idealmente querremos seguir, que es el autoconsumo, el poder producir en pequeñas cantidades, pero en muchos sitios. Los megaparques tienen la gran ventaja que eh, casan muy bien con el sistema centralizado que tenemos, que es que tenemos grandes producciones distribuidas en puntos eh, concretos del sistema y en el que toda la potencia fluye aguas abajo. Eso quiere decir que todo nuestro sistema está adaptado y adecuado a ese método de funcionamiento. Y... Ya no solo las líneas aéreas, sino todos los sistemas de comunicación, todo el sistema de, de gestión de mercado, todo gira en torno a esa operación de la red. La transición energética que estamos viviendo nos está llevando a un modelo de generación distribuida, en el que ya van apareciendo generaciones en las redes de, de distribución, es decir, en las ramas más abajo de la red. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que ya el control de magnitudes como la tensión, la frecuencia, que nos garantizan una calidad de suministro a todos, ya no es tan intuitivo, ya no es tan fácil. Se requieren nuevos sistemas de control, tanto a nivel software como a nivel hardware, es decir, se requieren nuevos sistemas que nos permitan suplir o amortiguar las pérdidas de los generadores síncronos, que son es cómo se conectan las grandes centrales convencionales. Las centrales renovables se conectan mediante convertidores que no tienen una serie de propiedades que aportan robustez a la red y la hacen una red frágil, mucho más susceptible a problemas de calidad, como pueden ser huecos de tensión, apagones, etc. Entonces, eh, la transición energética eh, tampoco hay que perder de vista que es que está suponiendo también un desafío a nivel de investigación tanto a nivel de ingeniería como a nivel físico, porque es muy importante desarrollar nuevas formas de conectar y de integrar esos nuevos tipos de generación y de una forma distribuida, es decir, de una forma que no lo hemos hecho hasta ahora y también eh, amortiguar eh, esas pérdidas de ventajas que nos daban las convencionales y en lo que juega un papel fundamental es el almacenamiento energético que hoy en día no se tiene a gran escala. Lo más a gran escala que se tiene son las centrales de bombeo. Pero claro, centrales de bombeo es donde hay mucha agua y aquí, sobre todo en el sur de España, nos no falta mucho agua. Entonces, en países como Noruega, sí se ha logrado muchos días de 100% renovables. ¿Por qué? Porque tiene mucha hidroeléctrica, que la hidroeléctrica es lo más parecido a la convencional. Pero aquí en España no tenemos esa ventaja y en muchos países... Eh, no tienen, no todos los países tienen las mismas condiciones para poder sostenerse con los mismos tipos de renovables y con el mismo topología de red. Entonces, la, por supuesto, mmm, hay muchísimo trabajo que hacer a nivel social, a nivel político, sobre todo a nivel regulatorio, porque al final la regulación es la que marca el camino de dónde vamos, pero también no hay que perder de vista el gran desafío técnico y a nivel de investigación que tenemos con la transición energética, porque un eh, dicho un poco a lo bruto es como si en el horizonte 2050 queremos tener 100% renovable es como si decimos que queremos terminar todos los virus, o sea queda aún muchos detalles y muchas cosas por hacer. Simplemente que quería aportar esto a la, a la charla. Bueno, pues muchas gracias Francisco, ha completado la ponente desde el punto de vista técnico y nos falta también Sí, el pasar a un sistema distribuido requiere también nuevas gestiones de la red y efectivamente los megaparques están en línea con pues, el sistema centralizado. Es ir lo menos, el sistema que tenemos. Bueno, así, Si me permite, si Francisco lo sabe mejor que yo, también los megaparques introducen inestabilidad en, en la red. De hecho, el año pasado estuvo a punto de carse toda la red europea, no por un fallo en Croacia. Y de hecho, para poder evitar ese daño, porque hay picos, hay subidas de tensión y la, la alta tensión se tiene más que más estable. ¿no? tema técnico, y luego Francisco lo puede explicar mejor. Las renovables rompen eso. Y eso lo que hace, por ejemplo, es que seamos aún más dependientes del gas natural. Porque el gas natural no solo es necesario para cuando no tenemos renovables porque no brilla el sol o porque no sopla el viento, sino para mantener la estabilidad de la red. Es necesario. Y la, tampoco las renovables a gran escala aumentan la estabilidad de la red. También la hacen más inestable y, de hecho, requiere unas inversiones multimillonarias para, para esa técnica que existe, para evitar que existan esas caídas de tensión, esos problemas que introducen las renovables. Requeriríamos una inversión brutal que pagaríamos también en la factura de la luz, porque la factura de la luz, no sé si lo sabemos, pero pagamos toda esa tensión, todas esas subestaciones, todas esas redes, todos esos costes, todos esos costes que tiene el modelo centralizado, lo pagamos nosotros, también las pérdidas en el transporte de energía. Sería ver los recursos hacia dónde los dirigimos. Muy bien, muchas gracias. Y Jesús también quería responder. Sí, muy interesante la intervención de Francisco. Pero yo también creo que, mmm, y antes apuntaba por ahí, en la utilización de energía proveniente de la biomasa, la utilización de energía hidráulica a pequeña escala, mmm, también tenemos que pensar en cada vez ser más independiente de la gran red de distribución. O sea, mmm, a lo mejor esos avances tecnológicos que Francisco dice que hacen falta... Mmm, para aterrizar la, la gran red de distribución a nivel local no llegan a tiempo. Y tenemos otras cosas que sabemos que funcionan, aparte el tema de la eficiencia energética. Yo he cambiado las ventanas de casa este año y es increíble cómo ha cambiado el clima dentro de mi casa. Sí. Antes me superaba la temperatura, cuando hacía ya 25, 40, me superaba la temperatura de casa a 30 grados, ahora no es que no tengo que poner prácticamente este verano a la y este invierno tiene este que poner muy poco la calificación entonces, solo esos cambios se notan muchísimo y por otro lado, hablaba antes María del tema de la participación bueno, ha salido por varios lados el tema de la participación claro, en el marco de la evaluación de impacto ambiental regular en Andalucía por la ICA la ley está de, de gestión integral de la calidad ambiental de Andalucía hay una primera fase que es la fase de consulta previa cuando hay grandes proyectos se envía entre otros, a los ayuntamientos para que digan que les parece el proyecto antes de hacer el estudio de impacto ambiental. La gente lo desconoce. Te puede llegar el ayuntamiento, como ha dicho ella, lo mete en un cajón y el promotor de la obra dice: Ah, bueno, pues aquí todo, todo está tranquilito. Y después está la fase de alegaciones. La fase de alegaciones, cuando ya se ha presentado el estudio de impacto ambiental, hay gente que se entera y alega, pero hay otra mucha gente que no se entera. Entonces, yo creo que a la altura de la que estamos, en la situación de emergencia en la que estamos, la participación social hay que tomarla. O sea, hay que manifestarse para tomar la participación social. Y hay muchísimos ejemplos de proyectos como la central mmm, térmica que querían hacer aquí al lado del puente del Pinto Centenario, o la refinería de, de petróleo pesado en Extremadura, en Tierra de Barros, donde la gente tomó la participación social en las calles. Y se pararon. Entonces. Hay unos uno cauces de participación social, pero por encima de esa evaluación de impacto ambiental hay unas decisiones políticas de altos vuelos, que ahí no se nos pregunta Entonces creo que la participación social hay que tomarla. Y en esa toma de la participación social se da un cambio cultural, porque tenemos ejemplos muy buenos de cuando la gente lucha cambia su manera de pensar totalmente y de ver el mundo. Entonces, muy, mucho mejor que... Charlas como estas, que son muy importantes, es la movilización de, de la gente como realmente cambia su manera de pensar. Y ahí, hablando de participación de la gente, comentaba Ana era de Ciencia Ciudadana, por ejemplo, con estos megaproyectos es algo interesante. Hay mucha gente, por ejemplo, aficionada a la ornitología que mostré a Pues sería muy interesante hablar con la gente de la y tal oye, ¿por qué no pasáis por las zonas? donde se ha construido el parque o se va a construir y hacéis a mí un inventario de aves. A ver cómo cambian las aves entre la zona del megaparque y una zona cercana que no está impactada y tener pruebas, y eso la gente lo hace porque le encanta observar las aves. Ese tipo de participación social que levanta información ambiental también nos puede ayudar mucho para ir y decir, mira, esto es lo que está pasando. Muchas gracias, Marta. Yo quería, esto de la toma de participación ciudadana, que también creo que este modelo de nación distribuida favorece mucho esa participación ciudadana al transformar edificios en, en, en agentes directos contra la crisis ¿no? Por ejemplo, en, nosotros lo impulsamos mucho en las universidades esto de, de utilizar estos centros, ¿no?, y urbanizarlos y convertirlos en este edificio a través del impulso del, del estudiantado, del profesorado, o de las personas que, que trabajan y que la habitan, se ha convertido en una parte más a favor de esta lucha contra la crisis climática. O Mi casa personal la he convertido yo en, en eso, en, en un edificio que, que está participando directamente. entonces Creo que, eso, que este, este modelo que plantea ahí, que también ayuda en ese sentido y favorece. Me parece que eso también es muy importante. Esteban, esteban te voy a decir una cosita a Jesús el problema es que tenemos 790 proyectos presentados en Andalucía. Es que no hay ornitólogos para que nos ayuden. Quiero decir que, de que en los pueblos donde tenemos la suerte de que haya grupos, asociaciones, que puedan incluso... Eh, tenemos que poner entre todos vote, o sea, dinero para pagar a, a un abogado, porque tenemos 30 días para presentar a la educación. Es que sabemos nosotros de un estudio de impacto medioambiental, que me he enterado de que se llaman así ahora estos estudios, que tienen miles de páginas, no sé si alguien ha leído alguno, hoy pues sí, yo sé, pero eh, alguien ha leído alguno de estos estudios. Eh, es que eh, son miles de páginas, un proyecto, y estamos diciendo ahora que la Administración tiene que valorar 790 de aquí a mayo del año que viene, porque a, a, a mí en particular, lo he estado dormida con el Consejo de la Hacienda, me ha dicho que esto es una inversión, así es como se ve en Andalucía, y que para Mayo, con un decreto que Luis sabe el nombre, eh, es que todos tienen que estar tramitados. 790 proyectos cada uno con más de mil páginas. No me puedo decir cómo se puede hacer esto, no nos da la vida para llamar a los objetólogos ni que nos hagan ningún de, ninguna declaración. Y por eso estamos corriendo y por eso hemos dicho: vamos a parar esto un segundo y vamos a organizarlo. Vamos a, a, a pero contacto nosotros también con la ciudadanía. Que en nuestro caso, por ejemplo, ahí en el Río Grande, el megaparque se mete dentro de la reserva de la biosfera. ¿Cómo puede ser que un promotor ya presente algo directamente eh, dentro de la reserva de la biosfera? O que presenten estos proyectos sin que, se, sin que expliquen nunca, con una fotovoltaica que tiene un calendario de limpieza, de dónde van a sacar el agua y no te lo dicen los. Y cuando tú le dices a la Junta que por lo no. menos no reciba esos proyectos, te dice que no, que ellos no pueden hacer nada. Así es. Bueno, vamos a dar unas últimas palabras para que lo pida, para cerrar, porque hemos llegado a la hora que teníamos acordada. Eh, ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo. <risa> es un breve. Muy breve. A raíz de lo que está comentando María. Eh, Muchas veces los estudios de impacto ambiental de proyectos parecidos son un coqueteca. Entonces, es muy importante estar coordinadas porque las alegaciones que haga alguien en un sitio, más allá del sitio concreto que es el inventario ambiental que puede variar, muchas veces las mismas alegaciones las podemos utilizar en varios proyectos. Y después, conmigo personalmente, yo tengo experiencia en el tema de la evaluación de impacto ambiental, además es parte de lo que diseño a los estudiantes aquí, Mm, podéis contar, y sé que con otros compañeros también, a la hora de hacer aplicaciones, mm, sí. Sí, sí, pues, sí, con, la comunidad, con la comunidad científica, con parte de la comunidad científica, podéis contar Un estudiantes haciendo estudios de infancia para vosotros, ¿no? en bandeja. Se ha cogido el nombre. Muy bien, pues, eh, eso que sirva ¿no? para la unión del de trabajo que hace en pues, la Universidad con la investigación real, como pueden buen con esta mesa, muchas gracias. A todas por vuestra participación, por la fuerza que he hecho por estar aquí. He tenido de fuera la Universidad de Sevilla, en nombre del CAI de la Universidad de Sevilla, por todas las gracias, y a todos los que me habéis seguido en el debate. Así que, bueno, pues es un hito en el camino. Eh, la lucha está en la calle, está en hacer esa revolución ciudadana, pero estos debates creo que nos ayudan a tomar conciencia para tener esto respaldes y hacerlo ¿verdad? Muy bien, muy bien. Nos vemos en el siguiente debate en el Y el jueves aquí en Sevilla y el 15 de octubre en Madrid. ¿A qué hora, a qué hora Marisa? ¿A qué hora? Aquí de la a las doce. A las doce, muy bien. En ¿Y en Madrid? A las cinco de la tarde. A las cinco horas, ¿no? muy bien, pues, con esto las corta la chacha?